<risas> lo encontraste Bien, dámelo Primero, Keith hmm, Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo a los chinos Cuando te destripaban Lo hacían con estilo ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma Basta, por favor, basta, te lo suplico No aguanto más Jason, tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte, ¿vale? Sí, ¿lo prometes? Tienes que prometérmelo Sí, bueno, sobre eso, socio Te lo agradezco, ¿vale? Y eh, me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. Oh, lo que dije fue que Keith podría irse contigo, pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa o puerta. Os cuando yo lo diga. Eh, no me das con la sangre, me gusta la carne cruda. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Ya te tengo Jason ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien Ven conmigo, conozco un lugar donde estarás a salvo Daisy, Lisa y Oliver están aquí, estarás seguro Oye No les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré El mundo es una puta mierda, tío Creía que era un tipo duro Pero no Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor, Rey. Rey, no? Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Vas hijo de sus hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos, con todos. Lo juro. Hey, Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí, puedo ayudarte. Deja que me ocupe. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con esa? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí.